Hola qué tal amigos de Extreme Bass Espero que se encuentren excelente. Aquí estamos nuevamente después de tanto tiempo sin subir video fabricando un cajón acústico. En esta ocasión vamos a fabricar un cajón para un subwoofer de 8 pulgadas de la marca Kicker Comp R. Este cajón va a tener 1.4 pies cúbicos netos, entonado a una frecuencia de 37 Hz. A ver con la ¿cómo va a ir ese cajón? Bueno, este cajón va a ir con un terminado en body Y pues se, van a, se va a requerir un corte redondo de MDF Y en este momento pues ya se están haciendo los circulitos Pero pues uh -huh. nos vamos a rebajar o emparejar con el router Para que quede este, pues, ya el corte completo uh -huh. Así uh -huh. es que sin más amigos, comencemos con este cajón pues vamos a continuar con los aros y vamos a marcar el centro. Creo que sí es. Ahí está. Y vamos a utilizar este taladro. Y creo que ahí ya tengo el hoyo. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, muchachitos. Normalmente se hace con la sierra, pero como estos aros son muy pequeños, cierto, por hacer con esto. Casi miren, casi la riego. Bueno, ya que está el corte del círculo, se va a pegar en la plantilla para poder hacer su rebaje en el router. Con esta cinta doble cara. Bien amigos, ahora sí con la ayuda de la fresa recta con palero vamos a emparejar nuestro aro. Y bien amigos vamos a continuar a realizar las marcas que llevará nuestra primera y segunda tapa frontal para realizar correctamente los cortes que va a llevar cada una de ellas. Ahora ya con todas las marcas hechas vamos a continuar a realizar los cortes y es donde va a ir el subwoofer y también por supuesto nuestro board de entonación. Y de paso también vamos a realizar nuestro flare. consejo para que la primera y segunda tapa frontal coincidan perfectamente es realizar la primera tapa frontal y posteriormente copiarla con una fresa recta con valero. Eso sí, no olviden marcar incluso en la posición en la que va cada tapa. No importa que la segunda tapa frontal vaya a llevar los orificios más grandes. Más adelante vamos a aumentarles el tamaño. I've been a mind of trying to find I lost. what it costs. I been tryin' to no sauce, trying to bury my thoughts. Cold heart, hurry more frost in my sights, all blurry eyes crossed. With some rage, with some balls. Going in my grave, with a balls. Riding on my wave, you get tossed, when I'm paving this off. Any other way, I've been lost. Nowadays, paid to be lost. When I'm not even too throw, too cold. Flow sweet like glucose. Arms like that's too close. All block, never did it with a es fijar su pequeño por de entonación es pequeñito pero pues está bien macizo y es que pues vamos a poner así vamos a aplicarle el resistor Ay, I don't do nothing but shine, ayy But don't need the jury, it's fine, ay, I'm taking life as a sign, ayy I don't leave nothing behind, ay, Fuck the gold, I'm the young cat Nine lives in a bind. ayy Oh, way to trove From no glory to glory, yeah, We did to smooth. Might sound way but sometimes I just like to lose Help me learn my lessons, tell me how to move hey. El terminado de este va a ser con body y se va a colocar también en la parte de adentro a petición del cliente, ya que el lugar en donde él vive eh, hay mucha humedad y esto va a ayudar a que no afecte en la madera y también en su humedad. Así es que continuemos. Yeah, yeah, hey, hey. Uh, I've been getting high, just get by Keep it a hundred and got top of lies Run up a check, niggas faking the skies When it come to this money, I gotta get mines Gotta get mines, I'm in the field with them lines For me and for the syrup, I'm buying We, we, we got some burners, my niggas protect it. You don't like it, but you better respect it. Young nigga putting off my section. Young niggas, we get lead through a weapons. Ran up a check, ain't shit you could tell me. Ain't shit you could tell me, hey. D Mark got the heat, Bitch, say she love me, I don't know what love me y ahora sí, amigos, vamos a realizarle sus rebajes correspondientes a nuestra segunda tapa frontal. I'm a different kind. so man, young nigga, I'm a different kind. Money coming in, time to all my loose ends. Riding through my city, strapped up, got the G-Man. For niggas that think that I'm playing, getting to a screaming, fuck what they saying. Y pues ahí ya quedó nuestra segunda etapa frontal, amigos, con lo siguiente que vamos a continuar es con el flare, el flare de este cajoncito me lo pidieron en color blanco y pues iba a quedar bien ya que pues el body que le vamos a aplicar es en color negro ahora para dejar un buen acabado en body vamos a resanar todas esas imperfecciones que tenga el cajón como pueden observar amigos, en lo que mi novia está resanando las imperfecciones del cajón, yo me puse a realizar otros cortes ya que pues también... Fabricando este cajón acústico nos salieron varios cajoncitos que teníamos que fabricar inmediatamente porque teníamos que enviarlos por mercado libre. Si ustedes están interesados en alguno, en la descripción del video les dejo el link para que vean los modelos que tenemos disponibles hasta el momento. Más adelante iremos agregando más modelos y diseños. It ain't, ain't nothing, no, we keep it real. Yeah, yeah, yeah. Did it on my don't need a deal. Yeah, yeah, yeah. We just tryna tell 'em how we feel. Yeah, yeah, yeah. It ain't nothing, no, we keep it real. Yeah, yeah, yeah. It ain't nothing, no, we keep it real. Yeah, yeah, yeah. Did it on my don't need a deal. Yeah, yeah, yeah. We just tryna tell 'em how we feel. Yeah, yeah, yeah. It ain't nothing. Y bien amigos ya tenemos bien lijado tanto nuestro cajoncito como nuestro flare Ahora con lo que vamos a continuar es a pintar el flare Así es que pues vamos a aplicarle su pintura yo no sé, le apliqué cuatro manos de pintura, como pueden observar ahí ya se ve brillosito, pero también para proteger la pintura vamos a aplicarle algo de transparente. Entonces, vamos a unas tres manos. Si ustedes quieren ver cómo dejar este acabado brillante en MDF, aquí arribita les dejo un video para que vean la explicación a detalle. Y en lo que seca el transparente de nuestro flare, vamos a aplicarle pintura color negro mate dentro del por de entonación. Bueno amigos, este es el progreso que llevamos con este cajoncito, como pueden observar ya casi está por terminarse. Y pues en este momento vamos a hacer un redondeo en la parte de aquí arriba con una fresa que hace los redondeos de 1.5 pulgadas. Y para este, las demás esquinas que vienen siendo los laterales, la parte de atrás, de abajo, etcétera vamos a utilizar esta fresa eh, de rebaje en 45 grados. Así es que continuemos. I, I pride got reason if they want to go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a tasteful blood in my y así es como quedó amigos Con los rebajes que le realizamos como pueden ver se ve bastante bien Ahorita solamente se está lijando Por los rastros que deja la fresa Para que pues quede Más lisito Ya nada más para seguir aplicándole body En la parte interna y también por la parte de afuera I be in my feelings, I'ma be I need time, and I'll soon be with it. I clip for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drives, got sight, always have a vision, I go by a night. I be in my feelings, I'ma be I need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we think you know I'm gonna feed 'em. If you coming for me, hope you ready for a demon? Bien amigos aquí ya secó el acabado en body que le aplicamos Pero en esta ocasión no solamente lo vamos a dejar así Ya que le vamos a aplicar una capa de transparente para que pues se pueda limpiar mejor Ya que pues luego la desventaja del body es que con el polvo se mancha fácilmente Así es que pues vamos a aplicarle un poco de transparente para que pues, se pueda limpiar más fácilmente. Bueno amigos, como pueden ver ya casi está listo el cajón. Ya tiene su terminado en body y tiene también su transparente. Ahora vamos a colocar su conector con sus terminales de cobre, así que sigamos. con este proyecto vamos a colocar lo que es el flare que lo tenemos por aquí y pues se pidió en acabado blanco brillante como pueden ver así que ya estamos por finalizar vamos a aplicar resistor en la parte de atrás parecer faltó un poquito de pintura, pero ya se está aplicando. Bueno, pues sí, verdad, sí se ve. Sí. Y esto ya quedó, miren, con mucho cuidadito, porque costó trabajo colocar esta pintura.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 y pues bueno amigos, este es el acabado final del cajoncito para el Subwoofer kicker Comp R. ¿Qué tal les pareció? Háganoslo saber en los comentarios. Y como pueden observar, en esta ocasión ya tengo ayudante que, pues, que me ayude a fabricar los cajones acústicos este, más rápidamente. Y pues de esa forma traer más videos, ya que pues ya me había ausentado un poco. <risa> <¿Qué onda? risa> Pues sí, aquí vamos a andar aprendiendo poco a poco porque nunca había hecho un cajón Y pues estos son como de los primeros que me toca hacer Ya después les estaré mostrando mis fakes de mis primeros cajones que hice Pero eso no salieron de así. así que pues espero que les haya gustado Y pues si les gustó este video amigos dejen su pulgar arriba Y también si más adelante les gustaría que ella realizara su propio cajón ella sola a ver qué tal queda. Así es que nos saber en los comentarios si les gustaría ver un video así. Y si les gustaría ver más videos sobre audio, suscríbanse. Y activen su campanita de notificaciones. Y pues bueno amigos, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más audio cara. Adiós. <笑>ない